Hablamos un nene chiquito. Hablamos para 26 años. Encanta, y entonces, yo lo tengo sejado con una cadena. Porque a cadena bueno, lo ve la mundo junto por él. lo es Si están sejados que están está ten... está locos. Así me dijo. Si están sejados. Y Grillo y yo también. Con este hijo es muy diabólico. Yo estoy hablando. Déjame eso, eh, la presentación, en eh, donde quiera que mete el pico, se mete el foto. Si necesito un favor y se puede manejo, voy a que metiendo un no le importa. La persona le dijo, habrá meterme en cerco porque le da la gana y no encerrado, se está en el cuarto y sale para la sala y camina para aquí. La ¿No persona allá? no hace eso, está encerrado en un cuarto metido. Ay, bien regular. Por eso de que te ensejaron en el cuarto, sale, y se cueste de nuevo y se esconde está más de la vida.